Ahí ya, ya, ya, que ya, ya, ya, ya, ya, y ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ay tá. Ai tá, ai. un com sangue que a que puncho. Aquí okay. ahora son las 11 de la mañana, estamos almorzando y acá ya vamos a salir a la plaza Taurina. Ya, pues hermanos, todos los presentes, tías, tíos, compañeros para ya esta fiesta, okay. hoy día último, para que disfruten, para que bailen, todo, ¿no? Entonces, voy a recibir esta rica comida, almuerzo. Ahí, mi mis querida, ah Mamá, Chipipa, cuya Su cariño, su voluntad, su orgullo, que siento, contento. Este recuerdo es de nunca lo que a pasar? <muchos> ¿Qué, ¿Qué, lindo? ¡Qué lindo banquete, hermano! Muchas gracias a la familia, gracias. ¡Qué lindo banquete! Ah, Director de la banda. al superfecto bésale al superfecto bésale. señor cómo está? se paró así se saluda en Lima en la sierra cómo? así la sierra y en el callado se saluda en es así mira ya te voy a saludar. ¿Por matrero? No, no te lo no, voy a curar uno ni dos. Ya, Ya, debe eso. Ya, se puede Ya, you Вода! Вода! La La ¡Ahí está! tío? está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué está! ¿Qué está! caja. ¡Ahí ¿Cómo está?